Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Española de Carretera por la invitación, a Marta por el atrevimiento. Eh, eh, nos vistes en una noticia, ¿no? Estuvimos en el, en el Four Years From Now haciendo un poco una presentación sobre lo que es On Track. Entonces, a mí, un poco lo que me gustaría primero es explicar brevemente lo que es On Track, porque eh, tenemos la suerte o la desgracia de que eh, en este modelo que estamos creando somos los primeros, ¿no? Y, y lo que nos encontramos es que no hemos explicado todavía muy bien. Eh, lo que hacemos y los actores del mercado pues, todavía no saben qué posicionamiento. ¿no? En, en algunos eh, eventos pues, nos han dicho que es un bicho raro ¿no? cuando hablamos a lo mejor con los transportistas o los cargadores. ¿no? Eh, segundo, quería decir que te juro, Carlos, que yo no tenía conocimiento de tu presentación. y Lo mío no es un pitch de venta para Mango, pero es que es exactamente eh, lo, que nosotros, no nos lo que nosotros hemos visto. Es un, es un análisis... Muy, muy certero. ¿no? A veces se eh, lleva una parte ahí. ¿eh? Sí, bueno, sí. si lo sacamos, <risa> la verdad es que no nos importa. Eh, entonces, eh, bueno track surge hace un año, aunque vendiendo, eh, bueno, a, hace más de un año, en enero de 2016, eh, vendiendo eh, desde abril, vamos a hacer ahora un año, el 7 de abril fue la primera carga, y esto surgió, pues somos cinco fundadores, pero realmente pues, un, uno de nosotros trabajaba en el, en el sector marítimo y se dio cuenta que lo que es la primera y la última milla eh, bueno pues tenía todos esos rasgos que Carlos ha comentado antes. ¿no? E hizo el, el pitch de venta de su idea a otro de nuestros fundadores, que es Juan Juantegui, el fundador de La Nevera Roja, que bueno, pues hacía unos meses había vendido su empresa. Y él dentro de, de La Nevera Roja había creado como un piloto, que se lo compraron los alemanes, muy listos, que vieron que era lo más importante de la empresa, que era lo que él llamaba Urban Ninja, que era la gestión logística de la primera última milla de las de las eh, motocicletas, ¿no? para asegurarse de que la motocicleta más cercana cogía la pizza en el momento concreto, la pillaba caliente y la llevaba al, al destinatario final. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, nos juntamos ahí cinco, ¿no? eh, fundamentalmente emprendedores ya con unos cuantos años, y, y decidimos montar lo que llamamos un marketplace que va dirigido a empresa. Es un B2B que, por un lado, pretende resolver el problema de cargadores y, por otro lado, eh, resuelve el problema o pretende resolver el problema de, de los transportistas. Nosotros, nuestra misión, lo que queremos ser es la mayor red y la mejor red de transportistas de Europa. Hoy por hoy solo operamos en zona centro de España y en Cataluña, ¿vale? en transporte regional, eso quiere decir que conectamos dos códigos postales de 150 kilómetros como máximo. Con la presentación anterior de Carlos, yo creo que casi no hace falta explicarlo, es realmente el punto en donde hay más fricción, en donde el cargador siente más el dolor de, del proceso por las ineficiencias. ¿no? En, en la nacional e internacional está más o menos optimizado, pero uno puede encontrarse que tardan dos días en hacerlo un Madrid-París y es el mismo proceso que lleva a hacer un, de la zona franca aquí a, un, a un, una tienda o una plataforma en el centro de Barcelona. ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros lo que queremos hacer es una plataforma on demand. Lo que quiere decir es que, eh, bueno, hemos construido un una plataforma en la que el cargador entra y puede cotizar cualquier tipo de envío de palés. Por ahora nos hemos centrado en palés, que es eh, donde hemos encontrado el mayor volumen y también los mayores problemas. ¿no? Entonces tú puedes cotizar 1 a 33 palés, cualquier tipo de carga, excepto ADR, por ahora, que lo he visto antes en la anterior presentación, eh, y lo puedes tener, eh, si no, sé, no me conozco exactamente la normativa del ayuntamiento, pero podríamos poner un tráiler aquí en, en media hora, eh, eh, como podríamos a lo mejor planificarlo para dentro de dos días. ¿no? Hoy por hoy ya tenemos más de mil vehículos en nuestra plataforma y ahí es el lado de cómo que tienes vehículos en tu plataforma. ¿no? Eh, nosotros eh, lo que hemos encontrado es que el transporte hoy de mercancías está fragmentado, es decir, hay muchísimo transportista, como dices tú, no hay ningún estándar, solo las grandes empresas de transporte que establecen estándares. Para el cargador y para el transportista hay muchísimos intermediarios que no agregan valor eh, y encima no es transparente. ¿Vale? Eh, quiere decir que tú no sabes cómo se forma el precio, no sabes cómo se asigna la carga, no sabes quién la tiene, no sabes dónde está la mercancía, etc. ¿no? Eh, nuestra solución va por integrar todo ese proceso. Eh, nosotros, en términos de ADN, somos una empresa de tecnología, pero formalmente somos una agencia de transportes. ¿vale? Eh, nos han querido comparar con empresas muy exitosas como son Uber y Cabify. Nosotros somos similares a ellos en el sentido que usamos la tecnología como una forma de mejorar la experiencia del usuario y aquí el usuario es una empresa o un transportista, pero fuera de eso somos diferentes, somos una agencia de transportes y la empresa cargadora contrata conmigo con un contrato de transportes. yo tengo que ser operador de transporte y yo contrato con el transportista y yo me responsabilizo de que ese transportista reciba eh, su pago. ¿no? Eh, lo, ¿Por qué lo hace simple y poderoso? porque ya no tienes que estar llamando ni mandando emails ni nada de eso. ¿no? Eh, lo hace todo muchísimo más eficiente. Lo haces todo a través de la web y es transparente. Eh, ¿Cómo funciona? Eh, y esto, esto ya va hacia el camino un poco de, de lo que es el objeto un poco de, de esta jornada. ¿no? Al final, el, la carretera, yo creo que... Eh, se ha hablado desde el punto de vista del B2C, se sienten ya los factores exógenos como que están dañando un poco al usuario, ¿no? como el hecho de que haya muchos cose, eh, coches pues nos daña a nosotros, a los ciudadanos, etc. Pero todavía no nos hemos fijado en el transporte de mercancías porque nos pilla un poco lejos, son empresas, ¿no? pero realmente es lo que decía Carlos, o esto lo controlamos, o las carreteras son las que son, la capacidad de los camiones son las que son, etc. ¿no? Hoy por hoy, simplemente un dato, en nivel nacional e internacional, un 30% de los kilómetros que recorren los camiones lo hacen vacíos. En el nacional e internacional. En el regional es muchísimo mayor. Porque no tienen ni idea de cómo gestionarlo. Estaba yo con un operador de transporte muy importante aquí de Cataluña, bueno, eu europeo, y me decía, eh, que de entre nosotros, yo le vendo a un cliente el servicio Express, pero que a lo mejor es Samboy a, aquí a Barcelona, y él piensa que yo le estoy haciendo un dedicado de Samboy aquí a Barcelona. Pero yo le llevo a Samboy al Prat, duerme ahí en el almacén, lo meto en otro vehículo y lo mando a Barcelona. Y eso es el Express tu mercancía ha sido manipulada dos veces, no entiendes por qué tiene que hacer ese trayecto tan absurdo. ¿no? Eh, entonces nosotros lo que hacemos es usar la tecnología para hacer que los recursos que son limitados sean usados de una forma más eficiente. Eh, Carlos hace una solicitud de cualquier tipo de volumen a través de la web, si necesita trampilla también, si necesita carga lateral igual, lo que sea. En ese momento, en 15 segundos, cualquiera de nuestros vehículos lo acepta, es en 15 segundos, ayer por la noche estaba yo aquí en el hotel, y mandar una carga a medianoche, eh, y la acepto en 15 segundos un transportista, y a las 5 de la mañana estaba recogiéndolo un, en una plataforma pues, para entregarlo al cliente final. ¿no? Eh, lo acepta el transportista, el transportista para estar en la plataforma tiene que cumplir con los estándares básicos legales, ¿no? y luego pues, se completa el proceso a través de ir actualizando la app, y el cargador tiene disponible documentación en la plataforma. Entonces al final ganamos con tecnología, pero también es necesario un servicio tradicional en el sentido de que tú tienes que tener eh, gente disponible para atender al cargador. Y ahí pues, mezclamos también el factor eh, humano. ¿no? Y siempre aprendiendo con el cliente. Y ahí es un poco lo que eh, yo decía que con Carlos que hemos ido escuchando. Esto es un poco para que veáis cómo funciona. Eh, lo simple, lo que es tan complejo eh, de que yo tengo que mandar un email, contratar... ¿Aquí hay algún, aparte de Carlos, que sea empresa que distribuya palés o mercancía? No, ¿no? ¿Transportista? <coughs> Salvo que seas una gran empresa, que has hecho un tender o lo tienes integrado en tu sistema, etc. El resto, que es el 90 y pico por ciento de las empresas en España, tienen que pelear con una agencia que luego les da un vehículo y luego saben a ver, te sabes si realmente es el vehículo. ¿no? Pues esto lo haces aquí y es inmediato y además terminas viendo quién es el transportista que te lo va a hacer. ¿no? Aparte que el precio, bueno, evidentemente tiene que estar bien. ¿no? Aquí pues puedes ver las diferentes cosas que, que se pueden hacer. Y esto es pues es una aplicación que hemos desarrollado, por aquí nos, por eso nos comparan un poco con Uber y, y, y Cabify. En el momento que el cargador solicita la carga, y aquí es todo importante eso que tú hablabas de just in time, cada vez nos usan más grandes empresas por el tema del just in time, tiene en ese momento la carga en la aplicación el transportista y la va aceptando. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que está demandando la sociedad en general en todo? Eh, eh, no solo en el transporte, sino es que es en todo. Es flexibilidad, cuando yo quiero on demand. Y sobre todo siempre con calidad. ¿no? parece un poco como la, lo quiero perfecto y encima barato. ¿no? Eh, nosotros lo hemos hecho simple, flexible eh, y de calidad. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? Solo con tecnología. ¿vale? Eh, y nos comparamos a los brokers tradicionales que no ofrecen nada de eso. ¿eh? Y Carlos seguramente no estará de acuerdo conmigo en alguna cosa, porque como gran empresa puede resolver algunas de esas cuestiones, pero en general las empresas no pueden. ¿no? Eh, y esto es un poco nuestro modelo básico. ¿vale? Yo eh, vendo un precio y contrato, compro capacidad de un transportista por otro y me llevo un margen. Este es el modelo básico eh, que hemos hecho y nos ha dado resultado más o menos en esto. ¿no? Y es, esto, es, esto es relevante porque nuestro modelo eh, persigue un crecimiento regional, es decir, yo soy o pretendo ser una eh, red de transportistas regionales. Yo estoy ahora mismo en zona de centro de España, estoy en Cataluña, abriremos en Alemania, abriremos en, en el Reino Unido, en Francia, en toda Europa, pero siempre con este modelo ¿no? focalizado en transporte regional, que normalmente la distancia media está siendo en torno a las pues, 40-50 kilómetros eh, de punto de recogida a punto de entrega, porque nosotros lo que hacemos por ahora es ave. Pero qué es lo que hemos encontrado que yo creo que es un poco el reto de, de innovador de los próximos meses y que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos que hay, que es el tema de la distribución. O, hoy en día pues, le, la mayoría de, de las empresas lo que necesitan es una optimización de las rutas, una optimización de los recursos y los transportistas por otro lado lo que necesitan es un uso más eficiente de su capacidad eh, en el vehículo. Y eso hoy por hoy solo se puede hacer con tecnología ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pretendemos hacerlo? Eh, a través de nuestra aplicación, eh, tú puedes conocer en cada momento dónde está el transportista, porque lleva la, la aplicación descargada. ¿no? Eh, en nuestro sistema nosotros tenemos toda la información del vehículo, su altura, la capacidad de la caja, si es temperatura de un tipo de otro, si tiene lectura de temperatura, carga, todos los detalles están dentro. Eh, la inteligencia lo lee y en ese momento coge la carga y en función de dónde está o hacia dónde va a ir, le manda, le manda la carga. ¿Qué beneficios eh, ofrece eso? Si lo que, por ejemplo, estaba hablando Carlos, de que hoy en día eh, necesitan un servicio más flexible, eh, necesitan resolver determinadas eficiencias del sistema, como son las entregas en plataforma, eh, necesitan poder eh, responder a pocas cargas o cargas fraccionadas con mucha rapidez y seguir manteniendo un precio muy competitivo y encima tener trazabilidad, de la carga en todo momento, la única forma de hacer eso es de forma colaborativa. ¿vale? Nosotros no somos economía colaborativa, pero sí tenemos que hacer que todos los actores eh, en, esta, eh, en este sector colaboran de una forma más eficiente y nosotros lo hacemos a través de tecnología. El siguiente paso será, y ya algunos operadores tradicionales del mercado lo están haciendo por su cuenta, eh, pues acudía a una presentación de Coca-Cola que es el mayor cargador de España y lo está haciendo así, ha desarrollado su propio software para eso, viendo que nadie era capaz de resolverlo, contrató a un mogollón de ingenieros y le montaron lo que ellos llaman su TMS. ¿no? Eh, y él consigue ver, porque lo tenía dividido el país, como tú decías, en diferentes zonas, y se da cuenta que un camión estaba yendo hacia Barcelona y volvía vacío hacia, hacia Sevilla y sabía que al día siguiente tenía que volver uno de Barcelona hacia Sevilla. Dentro de la misma empresa no se hablaban para eficientar eso. Las empresas no se hablan, y menos las grandes empresas, al final los empleados en diferentes zonas pues no se terminan hablando. ¿no? Eh, hoy en día cuando uno envía, yo estuve trabajando en una transitaria, cuando se hacen envíos pues, de Inditex eh, o de grandes empresas en avión o en barco, salvo que Inditex pueda completar un barco entero o un avión entero, eso ya es algo más, más fácil, eh, no le extraña compartir su espacio de carga con otras empresas. Yo creo que le da lo mismo. Hoy en día en el transporte tenemos ese concepto de que tú quieres tener tu flota, quieres tener tu control sobre la flota, aun a pesar de que eso te cueste una buena parte de la calidad de tu servicio y una gran parte de tu competitividad. ¿no? Entonces nosotros lo que le estamos ofreciendo a, al sector eh, es un, una clara mejora en el servicio y un, una forma bastante más eficiente de gestionar esos asuntos, eh, al mismo tiempo que a los transportistas les decimos, tanto a las flotas, como a los transportistas profesionales, es si tú quieres eficientar, eh, y no sé si existe ese verbo, eh, tu capacidad recurre a esta plataforma, ¿vale? que nosotros además, ahí ya entra el factor de administración, que es bastante, bastante importante, que es el tercer actor, y es que eh, la administración tiene que ayudar bastante en el tema de la digitalización. El último... El último factor en el mal uso de las carreteras, por ejemplo, es que tenemos vehículos que están yendo vacíos para entregar la documentación a origen. Hay cargadores que piden el albarán porque su cliente no le paga si no tiene el albarán físico. Lo que no es otra cosa que una forma de incumplir la segunda cosa, que es formas de pago eh, a la española, que es yo te pago a 60 días, pero cuando diga yo que he recibido la factura y encima pues, no tengo el papel, tampoco te voy a pagar. ¿vale? En Alemania eso es impensable. ¿no? Cuando hablamos con los alemanes no entiende por qué tenemos formas de regular las formas de pago y los plazos. O dice, pero ¿por qué es necesario eso? No? Eh, y luego es, eh, no, no, es, realmente les sorprende, les sorprende muchísimo y, y genera, obviamente les genera cierta, ciertos temores. ¿no? Eh, y luego está la autorregulación. El sector se tiene que autorregular porque eh, nosotros eh, dentro de todo este eh, proceso de innovación que estamos haciendo en la optimización de las rutas es uno de los motivos es que eh, el sector no consigue unirse para intentar resolver alguna de las ineficiencias más, más absurdas que hay, que es lo que comentaba eh, Carlos, cuando nosotros vamos a descargar una gran, gran plataforma, sea un palé, sea un 33, sea un centro comercial, lo que sea, podemos estar cuatro o cinco horas ahí llevando vehículos, esperando, consumiendo combustible, porque si es frigo está el tío ahí encendido con el camión. O sea Realmente... Mirándole un poco con lupa, eh, este sector, el de transporte de mercancías por carretera y particularmente el regional, es tremendamente ineficiente eh, por todas partes. No, no hay por dónde empezar, nosotros hemos cogido una pequeña parte que es el regional y la verdad es que bueno, eh, nos está yendo bastante bien. Eh, empezamos en Madrid, Cataluña es más de tres veces el tamaño de Madrid en términos de, de cargas eh, y la experiencia en Cataluña es que está siendo muy, muy positiva y esperemos que sea un poco el ejemplo... En el resto, este es el equipo, evidentemente es una presentación, eh, y bueno, luego ya si no en el debate podemos hablar un poquito más. <risa>